¿Pero dónde estamos? Buenos días, estamos oficialmente en Barcelona. Yeah. Porque este spot es... es… un spot secret de Barcelona que me han traído aquí los hermanos. <ríe> me he metido a un viaje de muchas horas, pero ya estamos aquí. En un madrugón ciudad. para venir aquí. Hay un amanecer viniendo. La Épico. Verdad, sí. Bueno, pero ojo, no está mal aún, ¿eh? El sol saliendo por ahí. Eh, olas de long tenemos, eh, muy bonitas. No, no perfecto. Está bonito. Está eh. precioso, eh. ¿Y qué hay? Una persona en el agua. Esto es el paraíso. Tú Esto en el norte no pasa ya. Hemos traído no, a un no a surfear el Medi. Pum, Tienes este es, sí. este es mucho frío, ¿no? Esto para vosotros es como... Eh, sí, <risa> un poco. <risa> Estaba <risa> con tabla corta. Tiene la <risa> esperanza tío de que... Bueno, vamos. Ojo ahí, que salen olitas. eh. El Mediterráneo del Ibering. ¿Eh? Buenos días. <risa> ¿Nunca has estado <risa> despierto tan pronto? <risa> Que nos hemos despertado a 6.45, eh sí, el récord mundial de mi vida entera sí, sí, sí. No sabía ni que existía hasta ahora, ¿verdad? ¿A no, qué hora? ¿A No sabía ah, cinco, que diez, por la sí, mañana cinco, pasaba diez, lo mismo que por las tardes <risa> Se supone que daban nubes, ya ha salido el sol ¿Y sabes lo que pasa en el Mediterráneo cuando sale el sol? Que el viento malo empieza pronto, así que hay que espabilar Vamos a cambiarnos y a entrar del agua. Olita, bueno, vosotros vosotros votáis los vascos, tío. Decís cómo ha sido. Yo no quiero opinar, claro. Está guay el sitio que nos habéis traído la verdad. Cataluña La puta osta. Cataluña tiene sitios guapos. La hora está muy bien para el long, eh. Izquierda, larguita… Para tabla corta se ha quedado un poco pequeño hoy, pero para tablón… Espectacular. Se ha petado un poco, pero no es lo normal. Gorka nos ha hecho temitas desde el agua. Yo os he hecho temitas. Luego saco las fotos también a Paula, que la tenemos aquí. Y su hermano ha partido la pana con el long enseñando a la gente que hay, porque esto no es normal. Hay hasta pescadores con, con el barco, que no pasa nunca, y hay 15 personas en el agua. O sea sí. que cuando estamos... estábamos nosotros éramos 20. Pero al principio éramos 4. Eh. Al principio éramos cuatro. No, estamos, pero la ¿verdad? No. Y las tomas que he grabado yo pues, son del principio cuando estaba bien y somos 4 en el agua. Y Dicho esto, viene aquí la chique Better. <ríe> Que quería probar. Ah, ¿te vas a comer todo tú? Vale. Después de. Elige un sabor, chaval. Un año, uno de cada. No sé cuánto daño. Vamos sí. a dar, llegues, te te vamos dar todas, pero es para que hagas una degustación. ¿Cómo que todas? Yo quiero un postre. Después tú, de salir de la... tú una. Tú eres el jefe de una reunión que llega tarde. estar. Entonces. <risa> elige una <risa> para probar en directo. Hay alguna que tenga nueces? Eso. No hay ninguna que tenga nuestra. No. Eh, no, no, no. No haces eso. Solo, solo, no, no, no. Sea <risa> curioso, <risa> <risa> Solo los nueve. <risa> Se pensar ahora. manos, cacahuetes o cacao. Tú también. Cacao. Hace que los handtens duren un segundito más. Yo puedo comer uno. ¿tú no? no. Sí, te has comido mucho. La verdad, que llevo bastante tiempo esperando este momento. Se da una chapa bastante importante porque quería probar esto. Pero bueno, va. Me he acordado, eh. Tío. Uy, nunca he sido de barritas. Pero. Sabe a dátiles, tío. Está <risa> cojonudo. 100%. Se lo compro, tío. Lo bueno es que no te pones gorda nunca. Se lo compro. ¿A a para el, work, work, el? Eh, para no, hacerlo no, no, en la, mi cocina. Ahora fuera con el saborcito. Tiene el toque de dulcito ahí. Ya, claro, ahí cambiando cacao. La de cacao es mi favorita, pero a la gente le mola la de cacahuete también. Hostia, eso está muy bueno, ¿eh? ¿Ves? A lo que ya le gusta más la de cacahuete. Pero pues tiene un sabor así más característico para <risa> todo el mundo. Me encanta porque todo el mundo tiene como una favorita ahí súper clara. A ver, esta es buena. Mira, el toque de cacao siempre da bueno, pero a mí ese me ha gustado mucho el de... A mí me encantan los dátiles. Se venden casi por igual, ¿verdad? Alex Arándanos, cacahuete. Gracias, Chaco. Y... es la que más vende. Casi, casi por igual, pero. <risa> pero el chocolate es la que más, más, más se vende. Sí, Vamos, es que el chocolate ¿Yo? siempre le da un toque. Acaban de decir que la gente las tiene muy claras. Yo, me, se me hacen mis favoritas las de cacahuete, sí. Me como tantas de la misma que luego cambio a chocolate, es mi favorita chocolate, me como tantas de la misma que vamos a cambiar. Hemos recargado pilas. Nosotros nos vamos para Castellón. Nuestro primo se llama Arit. Es vasco. Así. Como vosotros. Tal... ¡Ay, balastia! Pues. Que mi madre es de, de Vitoria, vida. Joder. ¡Joder, este es local de Mundaka, Cuidado con este chaval. Un día llega Mundaka <ríe> y se pega un tubo. No, no digas es eso. que luego me echan del agua, tío. <ríe> Dicho esto, <ríe> vosotros para Madrid a currar, ¿no? Sí. El eh, un gracias. gusto, Un gusto gracias, traeros gracias, aquí al, al Mediterráneo. Y. ¿no? Como lo esperábamos. Pues, nos llevo todos, ¿vale? ti. Perfecto. Sí. Venga. ¡Hola! Nos vamos a Castellón a visitar a la familia. Recogeremos a Arit. Si sigue habiendo olas, <ríe> lo <Chao>. llevaremos. <ríe> Vamos a surfear. Los Reals, sabéis quién ha salido. Hola. Buenas tardes. Y justo en este momento es cuando el micro muere. Soy Héctor, el editor de los Boiset. Y la verdad es que no se me ocurre otra solución que narrar este momento para que todos podamos disfrutar de un maravilloso videoblog. Así que, allá voy. Bueno, Ariz, ¿tienes ganas de surfear? Hostia, Arich, tú vienes entrenadito de casa, ¿eh? Madre mía, qué hombro. Y mira qué brazo, tú. Este chaval lo va a hacer bien, la verdad. Su primer día de surf, así que vamos a por las tablas. Pum, pum, pum, pum. Aquí estamos. Eh, tengo una tabla aquí amarilla y es la de Arich. así que ¿tienes ganas, Arich, o qué? ¿Le vas a dar gas? Yo quiero esa, que es más grande y azul. Vale, pues nada, vámonos para el agua. Así que ahora se viene tremendo DIT, que vamos a preparar, no sé qué, no sé cuántos, es que entra musiquita. ¿Cómo está el agua? Caliente. Acaba de decir que el neopreno es lógico. A la primera, chaval. No. No. No. No. No. No. No. Hasta que no tocan las quillas, la arena no para. Unas cuantas espumas ha llegado el momento de que coja una ola que aún no ha roto. Vamos a ver si le sale. Izquierda, madre mía, no. tu primera ola cogida desde el principio de la ola, chaval. Bueno, está levantado y todo, ¿eh? luego se ¿no? Para enseñar a alguien, apoya el pecho, los antebrazos en su tabla, si le equilibra en los primeros picos. Cuéntanos, ¿cómo ha ido el surfing? Ha ido bien. ¿Algo más? No. Aritz. Aritz es un tío directo al grano. Dice que ha ido bien el surf. Menos mal que ha sido una lesión porque estaba un poco movido, pero era perfecto para aprender en la orilla. Un montón de espuma súper larga. Sí. Eso nos ha venido muy bien. Aritz ha cogido las primeras olas apoyando el pecho y yo en la tabla. Después, empujado las ha cogido solos. Y luego, ya, no sé si lo habéis visto, creo que sí, que está grabado. Lo acabáis sí. de ver. Las ha cogido remando el solo. Pum, pum, pum, pum. pum. De pie. Chile, volví a él. Otra vez, otra vez, otra vez. Eso es nivel, ¿eh? Surfeando. Eso cuesta su tiempo y su fuerza de los bracicos. Cuéntanos alguna experiencia del surfing, algo que hayas sentido. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues cuando conseguía ponerme de pie ¿Y lo que menos? Cuando me caía y me daba una ola en toda la cara. <risa> <risa> y toda la tabla en la cabeza un par de veces, que lo he visto sí. también. <risa> es verdad sí, sí, sí. <risa> Un truco para cuando estáis aprendiendo Muy importante Que no sé por qué muchas veces se olvida Pero si tenéis a alguien que sabe O si estás tú enseñando Y tenéis un corcho Una tabla bastante larga Un trucazo es Cuando le empujas No lo empujas y lo sueltes Sino empújalo Apoya la parte de atrás de tu pecho En la tabla Y vas con él Uuuh, Así le estabilizas la tabla al principio Tiene más tiempo para levantarse Y se aprende mucho más rápido Y cuando ya tengáis eso controlado Ya lo sueltas Y sin pecho ni nada Trucazo y otra cosa más para los sí. que quieren aprender surf. Sí, de aquí de Castellón, ¿no? De aquí de Castellón. No para vaya. la gente que venga a Castellón, que quiera aprender surf en Castellón, hemos venido, que no lo sabíamos, pero hemos venido aquí a surfers estamos Surfers Castellón, la escuela Porque necesitábamos un neopreno para el muchacho Y hemos dicho, ¿qué hacemos para conseguir un neopreno? Hemos llamado, nos han tratado de putísima madre Se han hecho amigos de Nico, de nuestro padre Que no está ahora, <risa> pero se han hecho super compas Y aquí no es colaboración ni nada, pero lo decimos Dan clases de surf, clases de skate, clases de paddle Clases de kite, podéis alquilar material Cuando queráis, en el grado de Castellón Nuestra casa, bueno, Castellón es nuestra casa Pero el grado también <risa> Dale, dale, dale ¿Un chiste? ¿Qué hace un hawaiano en un hotel? Se aloja, amigos. ¡Ah! No tú no te lo sabías, eh. Sí, me lo sabía. Eso ha sido un poco malo, os queremos. Te va buenísimo. O sea, bueno, cabrón, así nos gusta. Eh, good vibes, tío. Muy okay. buen rollito aquí en sí, Surfers Castellón. Sí, vosotros también. Muy buena gente. Seguirlo, <ríe> por favor. Pues se les eso. quiere mucho. Pues se eso. les quiere mucho. Que ley yo. Es verdad. Mira por ahí. <ríe> pum Pum, pum, El pum, pum. Pum, pum, pum. Puedo darle el scout, ¿No? Ya, ya, tenemos... Está guapísimo. Mira, falta un par de tornillos, pero bueno. Parece de fibra, solo hay que ponerle un poco de cera y lo surfeamos. un poco de cera. Ahora sí que sí, nos vamos a Wakame. Y aquí tenemos en Guacame, Valencia. Próximamente, por lo que acabo de ver en un post de Guacame, seguramente en Madrid, después de verano. Nuevo postre. Creo que podéis adivinar con quién es esta colaboración. Guacame por. ¿Vosotros adivináis? Vamos a probarlo. ¿Cuánto? 9 y medio o Yo, si sí, esto dieron día. Yo no quiero opinar, a mí es el poste que más me gusta porque me gusta que sean... O sea, me encantan los postes de guacamole, pero cuando tiene tanto dulce, a veces se me hace un poco pesado. Y este es más healthy que los de guacamole. No, no, no, y a mí me gusta aún más, sí. No voy a decir nada más, espectacular de sabor, pero os vamos a dejar que lo probéis muy pronto. Con Miquel probándolo, nos despedimos. Vamos a probar esto. Mmm... Muy diferente, El ¿eh? Es, ¿Es como de chocolate. La galleta de fuera buenísima, pero de dentro no sé ni qué es. el barrita y betertela. Es espectacular, ¿eh? os sí, es que han mezclado unos sabores, la nata, la galleta, la betertela. Estaba meditando si era mi favorito de guacame o no. No puedo parar. Dicho esto, muy atentos porque se vienen sorpresas muy pronto en Better, muchas cosas. No vamos a parar, así que todo el mundo a seguir el Instagram y atentos a guacame y a Better para cuando salga esta cola. ¡Ok!